Continuando con el tema de chopper o controlador de CDC, vamos a ver el chopper elevador. Recuerden que el chopper elevador se utiliza para la configuración de frenado, tanto regenerativo como reostático. Comencemos. La principal aplicación de este convertidor es la recuperación de energía a la red, en especial en las operaciones de frenado eléctrico, como ya lo mencionamos anteriormente. La configuración la vimos, vamos a analizar una configuración un poco más sencilla, donde vamos a utilizar una carga con componente inductivo y fuente. Cuando vimos el tema de topologías básicas, comentábamos que la carga debería ser activa y tener componente inductivo. Entonces básicamente cuando conduce la componente principal se produce un cortocircuito sobre la carga, lo cual genera una Alta corriente que se va a almacenar en energía magnética dentro del inductor Una vez abierto la componente principal Esa energía o el inductor se va a poner al cambio brusco de corriente Y va a forzar el encendido del diodo de descarga Suministrando esa corriente a la fuente Siempre E es más pequeña que Bdc entonces aquí tenemos la condición de operación, durante el cortocircuito la corriente se incrementa en la carga, como lo vemos en la gráfica en color rojo, y una vez que se apaga la componente principal, la corriente circula hacia la fuente, es decir, que vamos a tener corriente circulando por la fuente DC entre teón y T abajo, igual que en el caso anterior, con el tema anterior, vemos las corrientes por cada componente, la componente por la corriente por la componente principal en amarillo y la corriente por la componente de descarga de descarga libre en morado. Entonces, en régimen permanente, nuevamente, y en cero y en t es igual al mínimo y en t es el máximo. Entonces, como no tenemos resistencia la ecuación la podemos resolver por integración directamente entonces la corriente entre 0 y T es igual a E sobre L por T más I mínimo si calculamos la condición final necesaria para calcular la corriente en el siguiente intervalo vamos a tener que I en T ohm, que es I máximo es E sobre L por T más I mínimo entonces calculando la corriente en el siguiente intervalo tenemos que I de T es igual a E menos B de C sobre L, T menos T dan, más I máximo. Si evaluamos la condición final, que es lo que está dado en la expresión 19, tenemos el valor de I mínimo en función de I máximo. Si tomamos este valor, la ecuación 19, y tomamos la ecuación 17, que también me liga I máximo y mínimo, y sustituimos una en otra, podemos encontrar la relación de régimen permanente que aparece en la ecuación 20, donde el cociente entre las dos fuentes, la fuente de la carga y la fuente DC, debe ser igual a 1 menos delta, que es la razón de conducción negada. Recuerden que la razón de conducción está acotada entre 0 y 1. Es decir, que para que el puente trabaje como un chopper elevador, es decir, pueda extraer energía de la fuente E, que es más pequeña que la fuente BDC, es necesario que la razón de conducción sea tal que 1 menos la razón de conducción sea igual al cociente entre la fuente de la carga y la fuente DC propiamente. Esto me garantiza operación continuada del puente. ¿Qué pasa si el puente tiene resistencia? Es decir, tengo una carga RLE. Adicionalmente, como la carga requiere un alto contenido de inductancia porque el proceso de transferencia de energía es debido a la energía almacenada en el inductor, generalmente a estos puentes se les coloca una inductancia adicional que se denomina inductancia de choque, como lo vemos en la figura. De tal manera que la inductancia total de la carga sea la sumatoria de la inductancia de choque más la inductancia, en este caso, LA de la carga. Vemos la forma de onda, en este caso el rizado es más pequeño debido a la alta componente inductiva, nuevamente el inductor se carga de energía entre 0 y Teón, que es cuando produzco el cortocircuito, y descarga entre Teón y T. En la figura de abajo nuevamente vemos las corrientes por las componentes, por la componente principal en amarillo y por el diodo en violeta. Si realizamos las ecuaciones, en este caso me quedan dos ecuaciones diferenciales, tenemos que en el intervalo entre 0 y T tenemos la expresión 21 que nos da la corriente, mientras que en T y T tenemos la expresión 22 que nos rige la ecuación de corriente. De las condiciones finales de ambos intervalos podemos sacar los valores b máximo y mínimo que los tenemos en la expresión 23 para I máximo y 24 para I mínimo. Podemos calcular el rizo de corriente. Recuerden que el rizo de corriente es I máximo menos I mínimo, todo sobre 2. Entonces tenemos la ecuación 25 que me da el rizo de corriente en función de BDC, de R, de delta y de tau. La potencia de frenado, recuerden que se frena o se devuelve energía a la red cuando conduce el diodo, es decir, el intervalo entre TO y T, el periodo de la señal. Si calculamos el valor medio de la potencia entregada en este intervalo, es decir, del producto de la tensión por la corriente, siendo la tensión la diferencia entre BDC y E, tenemos la potencia que se devuelve al sistema o a la fuente BDC, dado por la ecuación 26 en función de los parámetros del circuito. Esta es la potencia que efectivamente es extraída de la fuente de la carga y es suministrada a la fuente BDC. Con esto finalizamos el chopper elevador. Vimos las dos configuraciones, la configuración ideal que es la que nos permite establecer la condición de régimen permanente, que es que 1 menos delta es igual al cociente entre la fuente DC de la carga y la fuente DC. Vimos adicionalmente la inclusión de resistencia en la parte de la carga y cómo se introduce introducir una inductancia de choque para alisar mejor la corriente, Vimos el rizado y la potencia que efectivamente se entrega a la fuente DC desde la fuente e de la carga. Los invito a ver el siguiente tema donde vamos a ver la aplicación de este chopper en el proceso de frenado. Gracias por su atención.